Bueno, eh, es bastante amplio todo esto y quisiera como que para pudiéramos entender un poco de lo, que, de lo que está sucediendo en Guatemala, quisiera hacer una pregunta, que es una pregunta que quisiera usted la abordar en la forma más crítica. ¿Cuál ha sido la participación del artista indígena en la historia del arte en Guatemala? O sea, desde su punto de vista crítico, ¿cuál ha sido el papel? O sea, ¿ha sido integrado, ha sido marginado…? Bueno, esto me, me, me traduce en la mente, digamos, así como, el, como un pensamiento salvaje de, de Lewis Strauss, ¿verdad? Ya. Eh, más o menos como en 1930, digamos, tanto en, en, en Guatemala, digamos, en Comalapa, ¿verdad? Con, con, con, con el Curuchich, en, en San Pedro, con González y González, y en Santiago Titlán como que eso ha dado como que esa, esa tradición pictórica. Igual en, en los años 60 sigue con los hermanos Chabajay, que son primos, ¿verdad? y otros de, de Comalapa. ¿verdad? Finales de los 90, digamos así, casi con, con el hermano de, de Ángel nos coincidimos en, en la escuela, en una escuela de arte, que no debería de existir, una escuela en Guatemala. ¿verdad? Y ahí empezó, ¿verdad? empezó, digamos así, como que la… la pues la trayectoria o, o, o, o el dividir de nosotros, de verdad. Pero sí, sí, es un poco complicado, la verdad. Que sí, siempre, imagínate, digamos, Monteforto Toledo llevó a, a los Lacandones en 1938 en, en, en el parque como, como, como esos salvajes, digamos, así, de, de presentar, ¿verdad? Como, pero yo creo que hay, hay muchas cosas que han cambiado, ¿verdad? Pues han cambiado... Eh, por eso estamos aquí, pues, ya yeah. y esto es un tema que, como dice Javier, que ni en Guatemala hemos eh, tocado el, el, el tema, ¿verdad? Bueno, en mi caso, ya en mi contexto, eh, ahí sí que he tenido la suerte de, de encontrarme y de, de tener cómplices como como Javier, como Darío, Rosina y mu muchas, muchos otros artistas que de alguna manera han llegado a Comalapa a compartir su, su pensar y, y el pensar de nosotros. Eh, antes de Camín el proyecto se llamaba La Troja. La Troja es un espacio que está de, en medio de la casa donde se deposita el maíz. Entonces va uno a depositar o a sacar y en este caso los artistas también es eso, ¿va? es de compartir. Yo creo que también valdría la pena hacer como una diferencia entre cultura popular o lo que se ha llamado arte indígena y, y el arte contemporáneo, ¿verdad? Porque actualmente pues, ya no deberían de existir esas categorías. Pues de dónde venimos, eh, yo creo que obviamente sí es lo, lo importante, ¿verdad? Y qué es lo que reflexionamos, pero no ver el arte como una categoría, me parece que a mí es, eso es importante. ¿verdad? Hay algo que me llama mucho la atención y es… Eh, la manera en que artistas indígenas, de origen indígena, abordan el deseo ahora. Siempre pues, es fácil de alguna forma reducir a una minoría eh, castrándola, ¿verdad? quitándole su capacidad de deseo, o simplemente victimizándola, ¿verdad? pero por ejemplo en la, en, la, en la obra de Benvenuto o en la obra de Ángel hay una, una tendencia del deseo que fue muy interesante en algunos novelistas eh, guatemaltecos de los años 70 En uno especial que es Luis de León Pero ahora podemos ver que hay por ejemplo una poesía eh, guatemalteca Escrita por gente de origen cachiquel y, y, y, y quechí y quiché Que habla de otras cosas Por ejemplo eh, Manuel Sock es un chico eh, de origen cachiquel Que hace una poesía gay bastante fuerte, bastante dura y, y, con, y, y bastante de alguna forma explícita, ¿verdad? Algo que hubiese sido impensable eh, eh, hace unos 10 años cuando toda esta cuestión que tiene que ver con la corrección política y todo Se le negaba la capacidad de, de ser deseante, ¿verdad? Entonces, eh, me llama mucho la atención porque el, el arte indígena siempre estaba afincado a ese modelo como muy... Eterio o del indígena. En cambio, ahora hay una, una, una cuestión mucho más agresiva, una postura un poco más radical respecto a ese tema, ¿verdad? Eh, quisiera preguntarles a ustedes, desde San Juan Comalapa y desde San Pedro La Laguna, ¿cómo se dialoga lo contemporáneo? Son poblaciones eh, de, ¿cuántos? Serían unos 30.000 habitantes, ¿verdad? Eh, bastante lejos del centro eh, del, del país, de la ciudad. ¿Cómo. Eh, ¿Se ve lo contemporáneo desde San Pedro a la laguna, por ejemplo? ¿Cómo, cómo, cómo se observa el, el, el arte contemporáneo desde San Pedro? Yo creo que hay, hay tres aspectos, ¿verdad? Eh, para mí, importante Desde cuando pasó el primer avión, el primer avión, digamos así, encima de la comunidad. Eh, la gente se asustaron, ¿verdad?, porque algo, algo extraño pasa en el cielo, ¿ya? porque es un, un, un avión, un objeto no reconocible, ¿verdad?, la gente se asustaron como que fuera en el fin del mundo, ¿verdad?, ¿Ya? porque pasó algo ¿ya? entre 30 y 40, ¿verdad? entonces, entonces eso, eso es un aspecto importante, como que todo eh, ha cambiado, ¿verdad?, desde la llegada… Eh, lo moderno, digamos así que eh, el block o el plástico, a que yo hablo mucho en, en mi trabajo, ¿verdad? también así como que son aspectos que han cambiado una estructura eh, importante, ¿verdad? digamos, el barro, ya no existe el barro, sino que ya el plástico, ¿verdad? entonces son tres aspectos que, que a mí que sí, me, me, me. Y, y otro, una vez me invitaron a Estados Unidos, eh, yo cargaba una cámara, una cámara, ¿verdad? y... y yo estaba tomando fotos a, a los niños porque me invitaron a un, a un centro, ¿verdad?, y, y una de las niñas eh, como que se asustó, ¿verdad?, que yo estaba tomando fotos, ¿verdad?, y me, y me preguntó y por qué yo estaba tomando fotos, ¿verdad? yo le dije que, bueno, pues su gobierno me pagó para que viniera a tomar fotos, ¿verdad?, y, y yo me acuerdo que, que también… Allá me tomaban fotos los, los, o sea, los turistas, ¿verdad? Entonces, esas cosas que sí han cambiado, o sea, yo creo que por eso, eh, esas cosas para mí, eso es lo que ha, ha cambiado, digamos, esa estructura, ¿verdad? Y, y el pueblo sí está entendiendo eso ya. Y, digamos, una cosa importante también, ¿verdad? Ya hace 50 años, eh, la palabra arte en, en, en, en los pueblos no existía esa palabra. No, verdad, yo no yo siempre preguntaba a mi a mi papá, ¿verdad? Que así crear arte y eso qué es? O sea, se come, se se, qué, se tira, ¿verdad? Entonces, pero llegué a entender que esa palabra sí existía, pero como como algo sagrado, lo sagrado era el arte, ¿verdad? Entonces, yo por eso hago objetos y yo trato de no hacer arte verdad. y no pienso en el arte, ¿verdad? porque ya el arte ya existe, ¿verdad? ya viene de eh, occidente, digamos. ¿verdad? Yo trato de hacer cosas extrañas que parezca arte. ¿verdad? Sí, había, esto lo, lo mencionabas una vez eh, eh, con Santiago, que Benvenuto eh, al referirse, el término sutujil de arte no existe, sino que existe la palabra trabajo y la palabra sagrado, él agarró la tendencia por tomar lo sagrado, y yo creo que esa vez nos explicabas que lo sagrado es cuando toda la comunidad pone su ojo sobre un objeto, ¿verdad? Eso lo hace sagrado. Eh, desde Comalapa lo contempo. No, pues eh, siempre se, hay un miedo a lo nuevo. Creo que de alguna manera fuimos nuevos en Comalapa también. En este caso, sí, la gente lo, lo veía lo con, con mucha indiferencia y con mucho... Mucho miedo a lo que A lo que empezamos a, a generar y a Y a hablar, ¿verdad? En este caso Cuando empecé en el 97 Recuerdo que llegó un pintor eh, A decirme Me comentaron que estabas Pintando sobre el conflicto armado ten cuidado Nosotros lo, en algún momento lo llegamos a tocar Pero ahí sí que Nos dijeron que Que se tenga cuidado y por eso Te lo vengo, te lo vengo a decir que que sí, tener cuidado con lo que vas a hablar y lo que vas a decir. Y lo mismo pasó cuando nos presentamos, de alguna manera montamos la exposición en coloquia. <ríe> Recuerdo que cuando, cuando se montó la exposición, una persona llegó y dijo, ¿dónde están los pintores de Comalapa? ¿Dónde están sus trabajos? Nosotros, nosotros no los estábamos viendo. Y eran las lápidas que estaban y la pirinola de mi hermano en este caso. <ríe> pues eso. Quisiera hacer una pregunta a Sandra y es referente a la institucionalización, vos como académica y como artista, la institucionalización del arte indígena. O sea, ¿cómo, podemos, eh, cómo, cómo lo deconstruís vos? O sea, esa, ese término arte indígena tan patrocinado por UNESCO y, por, y promovido por el oficialismo y. y, y y toda esta cuestión que tiene que ver tanto con todos estos pajaritos y flautas y cosas. O sea, ¿cómo deconstruís vos esa intención institucional de crear arte indígena, o sea, del arte indígena en sí? Pues precisamente este año me invitaron a ser parte del Consejo para la Capital Mundial de la Filosofía, que es Guatemala. Y bueno, siempre en, en cada año es en un lugar, ¿verdad? Y este año va a ser Guatemala. Y como el, este año es eh, la celebración del, del Baktun, ¿verdad? Entonces hay todo una, un fenómeno eh, que se va a terminar el mundo y etcétera, etcétera, y todo esto que, que alrededor de todo esto, bueno, las reuniones, hay gente que viene desde la filosofía académicamente, eh, personalidades, filósofos eh, indígenas, y, y bueno, la mediación ahí es, es precisamente eso, ¿no? O sea, es como una mediación cultural en, de, en, en términos de, de, de decir... Bueno, no, no, hay que, no hay que establecer un pensamiento, digamos, eh, localista, sino que más bien un pensamiento integrador O sea, un pensamiento que nos lleve a, a, a, a digamos, a cada quien eh, a poder, pues, convivir en ese sentido, ¿verdad? O sea, no, no, no negar lo indígena, porque no, no se trata de negarlo, es parte de nosotros, pero tampoco se trata de, de digamos, este, ponerlo en esa figura maternalista o paternalista, ¿verdad? Que ha, dado, que ha tenido, por, por, por ejemplo, la cooperación internacional. Entonces, esa es como la discusión, ¿verdad? Y a nivel académico igual, ¿verdad? Con el, con el Instituto de Investigaciones Humanísticas, que también hemos escrito ahí algunos textos con Bembe y algunas invitaciones que hay ahí, pues ese es precisamente eso, ¿verdad? O sea, es como, como nosotros, como desde el arte, podemos repensar esos, esos lugares de pensamiento eh, del guatemalteco en donde podemos hacer una convergencia, ¿verdad? O sea, ya no, no localista pero, y tampoco impuesta de, de, las de, la, de, la, de, la, de las culturas, digamos, este eh, de las grandes potencias, sino que más bien generadas desde lo desde el, desde el pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Porque ya, digamos, en lo, en lo hace 10 años que estaban los grandes eh, posmodernos, ¿verdad? Esto era como el pensamiento, lo híbrido, etcétera, etcétera. Ahora pues ya surge un pensamiento latinoamericano desde el cual también podemos, estudios culturales desde el cual podemos ya también nosotros eh, basarnos, ¿verdad? Bueno. Eh, ¿Cómo se encuentran ustedes vinculados a esta tradición? Fíjense que hay unas, una imagen acá que me llama mucho la atención. Ahorita estoy con este libro fascinante de Roger Bartra, que es el, el Salvaje Artificial, y me llamó mucho la atención estas imágenes eh, de. En la otra. Este es un artista guatemalteco que se llama Francisco Tun. Eh, un pintor de los años 70, 60, 70, que tuve un auge por el trabajo, digamos, de, de una esposa de un diplomático era, ¿verdad? Era una persona de origen indígena, pero vivía en una de las áreas marginales más duras de, de, de la ciudad que se llama la Limonada, que es un. Pero me llamó mucho la atención algunas imágenes de él. Aquí está, ¿verdad? Él tuvo su despegue en el año 69. Tiene unas piezas geniales, digo, como pintor. Un pintor, digamos, que usaba, era es como comparativamente nuestro Basquiat, ¿verdad? Pero eh, al morir Edith Recurat, él se vuelve, pues, eh, eh, bebía mucho. Miren, miren esta foto, qué interesante eh, Cuando muere Edith Recurat Él empieza a consumir alcohol Y, y bueno, se vuelve muy agresivo Y, y olía mucho tiner y todo esto Entonces eh, eh, llegaba a amenazar a una galerista Estas señoras de sociedad eh, De la época que llegaba a amenazarle con un machete y todo Pero muchas de las fotos donde está Tung, Las pocas fotos que existen Está rodeado de la alta sociedad guatemalteca Pero de una forma como in, intimidado ¿No? me llamó mucho la atención este esta idea que existe sobre digamos el, la ingenuidad la ingenuidad genial verdad eh, leyendo lo que se escribió lo que se ha escrito sobre tún y leyendo pues, una tesis eh, del esnable que escribió Miguel ángel Asturias en los años 20 y que todavía alguna gente defiende eh, donde hablaba sobre la idea del mestizaje y de que había que traer europeos para mezclarlos con, con, con la gente indígena y que el indígena era incapaz de generar un pensamiento que no fuera salvaje e ingenuo, eh, me di cuenta de lo permeado que está el, digamos, el medio culturoso guatemalteco de todos estos mismos prejuicios de la sociedad guatemalteca ¿eh? al punto de que el artista indígena no puede ser un pensador a la par de los, de los cuadros de Tung se exhibían poemas con una, su mala ortografía y todo, como una manera también muy, muy eh, intencional de reducirlo a ser una especie de salvaje genial. ¿verdad? A mí me, me, me llama mucho la atención que partiendo de, de, de, de Miguel Ángel Asturias y llegando a los textos de Benvenuto Chavajay se va cayendo esa imagen que existe del, del, del indígena como... Como, o, como únicamente una, un, un artista que solo puede crear a partir de la inspiración o de la intuición Me parece eso porque se, estaba, se está consolidando un poco ese diálogo que se está dando En el cual son los mismos artistas de las comunidades los que están generando pensamiento filosófico Como en el caso de... De, de San Juan Comalapa con los, con, los, eh, con los círculos de discusión sobre filosofía O lo que escribe, lo que escribe Benuto reflexionando sobre la descolonización ¿verdad? Y, y, y algunos apuntes que tiene sobre fans Fanon y un montón de cosas que ha venido evolucionando en su pensamiento eh, Además algo que es importante quisiera que habláramos un poco de esto la tarea de ustedes como formadores de nuevas generaciones. Benvenuto es un maestro, fue durante bastante tiempo un maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, una escuela pues bastante anquilosada, con un modelo académico del siglo XVIII, ¿verdad? pero donde Benvenuto formó a una generación de artistas. Yo pues fui, eh, también estuve dando clases en la escuela y, y veía la, la, la, de alguna, la, la fascinación que, que Benvenuto despierta en, los, en sus alumnos, ¿verdad?, en el caso de Sandra también es maestra y también está formando a una nueva generación de diseñadores y, y es gente que enseña no arte, sino enseña a pensar. Eh, en el caso, digamos, de, de, de Ángel está formando a la misma gente de la comunidad sobre distintos temas que son importantes de discutir, ¿verdad? ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes como formadores, ¿verdad? Pues como maestros, como, ¿cómo ven ustedes la educación y, en, en Guatemala relacionada al tema de arte, ¿verdad? Desde sus puntos de vista tan tan específicos, ¿no? Formador y criador. Eh, yo cuando, bueno, casi estuve ocho años en la escuela de artes plásticas y después ya no ya no seguí, ¿verdad? Porque no no casi no porque no me servía, la verdad. Yeah. Yeah. entonces, pero digamos, yo daba clases eh, exper experimental, ¿verdad? Ya. Yeah. Tuve muchos problemas casi durante los ocho años, tuve problemas con los maestros, con directores, maestros y directores, siempre es problema, ¿verdad? Porque eh, comencé desde muy chico, ¿verdad? A mis 22 años empecé a dar las clases, ¿ya? Y mucha gente no, no, no, pues no creía en uno, ¿verdad? No creía en uno ni, ni en mí, ¿verdad? Porque eh, primero, uno es ser pobre, ¿verdad? Segundo, ser indígena. Y, yo di clases a, a, a mucha gente, así como ya color y todo, ya. pero una de mis clases o de mis reflexiones es que yo no, no traté de, de ser artistas, ¿verdad? traté de ser buenos seres humanos, eso es lo que yo les dije, ¿verdad? que sean buenos seres humanos, esa es parte de, de mi clase, ¿verdad? porque que sean artistas Sería muy feo, ¿verdad? Y si son artistas malos o buenos, entonces sería mi, mi culpa, ¿verdad? Pero yo, yo quiero que sean buenos seres humanos, ¿ya? Eso, ese es el punto, ese es el punto principal, ya. Y sí, digamos así, hace como casi seis meses encontré a mi exalumno, ¿verdad? Y me dijo, sí, maestro, ahora yo estaba en un restaurante y, y me premiaron, me premiaron porque sí, soy mejor ser humano, ¿verdad? ¿verdad? Eso, es, eso es su clase, ¿verdad? Entonces, si sí, eso parte de esto, ¿verdad? Y, sí, y en San Pedro, más que todo, en San Pedro también, yo no trato de hablar de, de, de arte, ¿verdad? Y más que todo, me he visto como que al revés, ¿verdad? Y la gente cuando me miren, mire, chavo, ya su camisa está al revés, ¿verdad? Entonces, como que ahí empieza a generar pregunta y discusión, ¿verdad? Ya. Porque si, si empiezo a hablar de arte, como que es como un pastor o como un, un cura, ¿verdad? Nadie me entiende. Pues, bueno, estoy más en las en, en escuelas, he estado más como en escuelas de diseño, pues donde he tratado eh, de, de, de dar otro punto de vista del diseño y hacemos como proyectos sociales, ¿verdad? Entonces, hacemos como grupos de de diseño, o sea, no, no, no doy las clases como de publicidad, sino que como las de diseño social más que nada y tratamos de hacer proyectos como, para, como son universidades privadas, verdad, en, la, en las que doy clases, entonces para tratar como de… de, de igual van a, parar, van a parar trabajando en agencias de publicidad, proyectos comerciales, etcétera, entonces que al menos en la universidad tengan esa otra ventana a, a poder, eh, digamos, ver la realidad desde otro punto de vista, entonces… Entonces, a veces les pongo a hacer como un proyecto sobre la violencia contra la mujer, se los pongo a investigar sobre esto y hacemos afiches, videos, etcétera, o por ejemplo sobre cultura eh, local, ¿verdad? Entonces los pongo a que vayan a las comunidades o a que investiguen sobre las diferencias, eh, sobre el racismo, etcétera, etcétera, y que de esto pues eh, surjan soluciones desde la comunicación visual, ¿verdad? Entonces esos son como los ejercicios, o también desde el arte. Por ejemplo, hay, he tenido estudiantes como los de Guareguare, ¿verdad? Que, que yo les di clases y, y luego se vuelven más artistas o se vuelven transgresores del espacio público, cosas así, ¿verdad? Entonces, eso pues me hace, me hace muy feliz, ¿verdad? Porque, yo bueno, hice bien el, el trabajo. ¿verdad? Entonces, eh, sí, aunque tal vez no sean grandes, eh, digamos pues diseñadores así que trabajen en grandes corporaciones, aunque algunos sí, verdad otros se ganan premios, etcétera, qué sé yo, pero de alguna manera dar como esa parte de sensibilidad, ¿verdad?, ante el arte, ante la sociedad, ante la cultura, pues yo creo que, que es importante para los jóvenes, ¿verdad? Y por otro lado, en, en mi estudio, que también lo abro como dos veces al, al mes, entonces hacemos como talleres o intercambios en donde se invita también a gente afuera, Ernesto Calvo estuvo el año pasado allá… Y se llama, es una asociación, se llama DAC, Diseño, Arte y Cultura. Y, y, y bueno, no es, una, no es un centro cultural, pero sí se han hecho cosas interesantes para hacer estas interconexiones con nuevas generaciones. Entonces, por ejemplo, de ahí, ahí hay, pues Ernesto, que iba a hacer una revisión de portafolios, vamos a tener otra el lunes, tenemos un proyecto con un diseñador brasileño, Felipe Taborda. Entonces, son cosas así muy puntuales en donde vamos trabajando eh, Distintos ámbitos de la De la cultura visual ¿Verdad? Contemporánea Bueno, como formador o como educador Creo que me veo difícil y si me cuesta hablar Aquí nos llegamos tardando clases eh, Nada, pues eh, Lo ideal sería que a partir de la De la experiencia, de la vivencia se, Alguien pueda coger algo o, o seleccionar cosas buenas Creo que para mí eso sería súper interesante, lejos de, de crear una escuela, creo que compartir la vivencia a partir de, de, lo, que, de lo que estamos eh, haciendo en Comalapa, los conversatorios, las charlas, poniendo a, a personas a discutir diferentes temas con diferentes puntos de vista que, que generen criterios. Creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Eh, Antonio Gramsci, bueno ya nadie lea Gramsci, Yo todavía lo leo. Pero Antonio Gramsci decía que un intelectual es el que organiza la cultura, ¿verdad? En Guatemala hay grandes déficits en ese tema y hay muy poca visibilidad, digamos, de, por parte de las instituciones gubernamentales para para apoyar estos temas. Actualmente hay uno de los mejores grupos de teatro que hay en Centroamérica es un grupo que viene del Tablón Solola, que también son sutujiles, que es Cachiqueles, perdón, eh, que es, eh, que es eh, Sotzil Hay un músico eh, eh, que va a estar precisamente eh, eh, incluido dentro de la Bienal País de este año Que es eh, René Dionicio, que hace música electrónica Hay un grupo que es Grupo A, que es música experimental Está, eh, está Edgar Calel, está Benvenuto, está está Ángel eh, Está Pedro chavajá y está Antonio Pichilla Que, que además él, es, él practica la espiritualidad maya y es un artista visual eh, también hay poetas como Emanuel eh, eh, como Sock, como, como Rosa Chávez, como Winston González. O sea, se está cambiando la idea esa de que el, el artista indígena únicamente tiene diálogo, un, un diálogo condicionado o intermediado por, eh, por el ladino o por... Se están surgiendo, están surgiendo una toma de posición casi, digamos, a, a, a, a, a, a falta o mejor término, de vanguardia en Guatemala relacionado con el arte indígena. Eh, quisiera o sea, que, que ustedes se acercaran un poco más a esta, este tipo de, de, de temática, ¿verdad? De, de, de, lo que, de lo que está surgiendo, porque es curioso que ya no se está viendo tanto el centro, o sea, ya no se está buscando tanto la, eh, eh, los lenguajes de los centros, sino que se está interpretando el mundo desde las mismas comunidades y desde su misma, eh, sus mismas raíces, ¿verdad? Entonces, quisiera con esto abrir la, eh, preguntas al público y, y bueno, y pues aquí está Panel de Lujo, para que discuten. Bueno, no sé si es como una pregunta, es más como dos cosas que como reacciones a la conversación. Y creo que eso va a entrar un poco también, se va a expandir de alguna manera, no sobre el, el contexto de Guatemala, sino en general sobre esta interrogación. Cuando tú les preguntas de si han visto, cómo han visto en la historia del arte la inclusión o exclusión o la participación del... De eh, las tradiciones artísticas indígenas o el indígena como artista dentro de esa narrativa hay algo que se me hace súper peligroso frente a esa postura ¿sí? primero es que claramente esa historia del arte con H mayúscula es una historia creada eh, por un proceso de poder o por eh, unos mecanismos de poder que crean esa construcción creo que justamente y que están ligados claramente a una producción de cultura de Estado-Nación en donde se excluye o se incluye lo que va a representar eh, esa producción cultural de nación. Hoy en día, y se me ha hecho interesante que le preguntaras después justo eso sobre eh, la pedagogía o la academia, pero hoy en día, digamos, el campo de la cultura no pertenece totalmente ¿sí? a esas élites que construyeron la historia. Entonces, digamos, esta misma plataforma o la escuela se puede convertir como era un espacio para crear otras historiografías. Y es más, a mí me sorprendió y me encantó que al comienzo tú hiciste una introducción de los ponentes a partir de exposiciones y eventos y proyectos que ocurrieron tal vez en la última década. Entonces nos narraste una historia del arte. O sea, fue como, no era como para legitimar, sino para construir de alguna manera que hay eh, eh, posiciones... Eh, Narrativas históricas que se están construyendo y tú al decirlas estás creando como una nueva historia del arte, ¿no? Eh, que no pertenece de nuevo como a los mecanismos con los que formulas esa pregunta de si la, el indígena está incluido en la historia del arte. Respecto a eso, digamos eh, también más como una interrogación y algo como que se me hizo un poco complicado cuando hablabas de lo contemporáneo, eh, Benvenuto reaccionó dando la anécdota del avión también se me hace problemático que entendamos lo contemporáneo a partir, de, eh, el progre a partir del progreso y en este caso a partir de un ejemplo un progreso tecnológico, ¿sí? como que eso realmente no puede definir lo contemporáneo, ¿sí? no, no puede ser que lo contemporáneo llega a una comunidad donde no hay lo contemporáneo como si esa, como si, como si esa comunidad no tuviera eh, una contemporaneidad ¿sí? entonces se me hace un poco difícil entender eso y sobre todo con ese ejemplo eh, de nuevo que está ligado como eh, a un progreso, al, como el progreso tecnológico y casualmente cuando lo decías pasó el tren, <ríe> que a mí es como una cosa en Costa Rica que se me hace como súper sorprendente que es como uno de los pocos países si no el único <ríe> en América Latina donde el tren, ¿no? el gran símbolo de la modernidad, el que construyó ese paradigma de progreso eh, todavía existe Entonces como un poco entender las, diferen las diferencias de esas Como de las contemporaneidades simultáneas Que existen en la región o en los mismos países Creo que hay, hay, hay algo ahí que es sumamente interesante La línea histórica digamos eh, en, todo, en todas las áreas del arte en Guatemala Como en todo lo que, lo que significa la nación está permeada por un pensamiento conservador muy, muy, pero muy eh, afincado en la idea del paisaje. ¿verdad? Digo, en la obra de la patria del criollo, Severo Martínez Peláez agarra y deconstruye la colonia, eh, la historia de, de, del proceso de la colonia y cómo se fue planteando y diseñando ese modelo de nación a partir del pensamiento criollo. Eh, curiosamente eso es lo que en este momento se está desterritorializando. O sea, están surgiendo hablas Estas hablas están construyendo su propia historia A la fecha no existe un libro de historia Escrito por un indígena en Guatemala Existen, digamos, análisis sociológicos y, y, y, y aspectos históricos Que ha hecho Demetrio Coctí y cosas Pero no hay una historia escrita por un intelectual indígena Digamos, una revisión de la colonia Escrita por un intelectual indígena Lo que nos dice que no existe el habla Tampoco del otro, ¿verdad? El arte avisora un movimiento que anticipa los grandes cambios que vendrán en el futuro ¿va? Eh, Si no hubiera sido por un Louis Armstrong no habría un Obama ahorita en Estados Unidos, por ejemplo ¿no? O sea, es como el antecedente, el arte, el que va irrumpiendo y va y va como anticipando los procesos Que eh, vendrán a darse eh, posteriormente ¿Hay otra intervención? ¿Pablito? Perdón, que no miro bien eh. Ah, próximo Sálveme. <risa> Gracias. Bueno, voy a tratar como de eh, ordenar un poco mis ideas, pero viene un poco a cuento de lo que decía Inti. Este, sí, precisamente en esa frase de, eh, que representa, digamos, ese estatus de modernidad, pasó el tren, pasó el avión, etcétera. Realmente a mí lo que me interesa, o sea, cuando lo mencionó, es no necesariamente esa, ese referente tecnológico sino esa posibilidad de verbalizarlo y hablarlo con otras personas. Esto me, me, me hace recordar si este, ¿sí vamos a hacer historia, o sea, dos momentos que para mí valdría la pena como reflexionarlos, que creo que son importantísimos en el desarrollo del trabajo de, de Benvenuto, de Ángel de y de muchos artistas que, que les precedieron. Una exposición que se hizo más o menos, creo que fue a principios de los 90, que se llamaba Arder Naif, ustedes recordarán bajo ese título, que realmente fue como una investigación, producto de una investigación muy rigurosa, de qué era un poco lo que estaba pasando en ese momento en diferentes comunidades, en los pueblos que tradicionalmente han producido esta pintura costumbrista, pero se escogió ese nombre. Y se ha fijado por mucho tiempo, por supuesto, no solo era problemático, sino que sencillamente se tomó sin ninguna discusión. Pero más adelante eh, se recordarán que hicimos aquella exposición en el, en el Centro Cultural de España que se llamaba Outsiders. Y a mí me pareció lo más interesante porque era pasar totalmente de, de, de una frontera rígida que se había impuesto, una concepción de que todo lo que se hacía en las comunidades era arte naif a una posibilidad de entender de, desde sí mismos. Es decir, la palabra outsiders en, surgió en alguna conversación que tuvimos y a mí me pareció no solo ideal en el sentido irónico de que ustedes mismos estaban produciendo la palabra, el vocablo, me pareció perfecto. Pero además la obra que estaba incluida en esa exposición revelaba un poco o, o más allá de, de precisamente esa visión tradicional y que se ha querido congelar con... Eh, a partir de la, de la percepción que se tiene sobre lo que se debe hacer en, estos, en estas comunidades. Y que tiene que ver precisamente con lo que decía Javier de la liberación del deseo. Es decir, ya no se trata de pensarse como grupo, como eh, que establece una serie de mecanismos de producción y que solo se van repitiendo, repitiendo con el tiempo, sino sencillamente es liberar un deseo individual que se va a reflejar a través de las obras. A mí esa exposición me parece que merece la pena revisarla, creo que es una… Uh, que fue importante en su momento y además en el marco de la cooperación internacional del Centro Cultural de España. Fue un espacio de alguna manera de desobediencia este, y que, que pudo de alguna manera hacernos reflexionar sobre que ya la importancia de esa individualidad se estaba pensando y sobre todo que se estaba nombrando. Y, y bueno, el tema, por supuesto, creo que sí se ha tocado. Ahorita lo que nos toca es escribirlo, reflexionarlo y ponerlo en papel. Hay muchos momentos eh, que, que lo enriquecen, que nos lo hacen ver y creo que también... Este, hay que tomar en cuenta que no es un tema, una reflexión que surgió por arte de magia o, o así nomás, sino que ha sido todo un proceso muy largo, alimentado en las últimas décadas eh, en un periodo de posguerra, que está eh, también dimensionado en todo este enriquecimiento que le dan los nuevos intelectuales indígenas que se nombran a sí mismos mayas. Y ese también es otra Gran paradigma que hay que discutir. ¿Qué es lo maya actualmente? ¿Representa una contemporaneidad? ¿Qué es ese maya? ¿Qué es ese ser maya? Tiene una vena política de representación muy importante, pero que en el caso del arte, desde el arte, merece la pena discutirlo. Bueno, yo quería eh, un poquito en relación a lo que decía Inti y, y, y Rosina, y retomando la conversación del almuerzo, eh, bueno, varias cosas. Una es eh, pensar un poquito el tema de contemporaneidad, más allá del estatus de arte contemporáneo. ¿verdad? Y me recordaba de, la, de, de una reflexión que hace el gran filósofo italiano Giorgio Agamben, en donde él eh, pues, plantea que la contemporaneidad, a partir, digamos, de un proceso biológico, y él lo relaciona, eh, cuando, cuando apagan las luces, pues hay unas células que se, que se activan, que se llaman off cells. Entonces, uno ve la oscuridad. La contemporaneidad en Agamben es ver la oscuridad. Entonces, en ese sentido, la contemporaneidad, según lo que plantea Rocina, es precisamente preguntarnos cuál es el estado, cuáles son esas categorías sobre las cuales pensamos y sobre las cuales actuamos, ¿no? los artistas, las instituciones culturales, los curadores, etc. Eh, una categoría fundamental para entender la diferencia en el contexto guatemalteco es precisamente… El, el lo indígena y lo no indígena, que al final resulta también profundamente problemático. Eh, yo, yo siento que también el, el, el problema de enunciar al artista indígena implica ya una posición política que hay que repensar, ¿verdad? Estamos planteando en ese momento una diferencia, ¿no? Y estamos planteando que existen artistas indígenas y no indígenas y que suponemos que los artistas indígenas producen algo diferente, ¿no? Eh, a, a lo que aludo yo con esto es entender cómo, cómo poder entender como la complejidad de este proceso que, que implica como diría Spivak, identidades estratégicas en algún momento, pero que no son estables que era un poquito lo que decía Sandra verdad eh, y que depende del lugar del territorio desde el cual se piense la identidad y la diferencia no tienen que ver necesariamente con la relación étnica puede, ver con, puede tener que ver con una relación de clase con una relación digamos de separatismo territorial como en el caso de Shela de que, que fue, bueno, la región fue país por ocho años, el sexto estado de los altos no entonces, ¿cómo escapar a esas categorías totalizantes del multiculturalismo que también opera eran digamos, a través de los dispositivos institucionales de las ONGs, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo escapar? Y en el caso de, de Ángel, de Benvenuto y de Sandra, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes esto? Centroamérica, digamos, como región, tiene muy pocos espacios de producción de conocimiento y las universidades, en el caso de Guatemala, están pues, bastante jodidas. ¿no? Eh, la reflexión todavía opera con marcos teóricos de, de mediados del siglo XX. ¿va? Entonces, eh, sí, yo creo que el conocimiento y la reflexión se produce desde los artistas, desde las instituciones periféricas. Y otro punto importante es que pareciera, entonces, que el artista también gestiona, también cura, hace, bueno, hay, una, hay un trabajo multifacético que es súper interesante, ¿verdad? Como que hay una necesidad, por ejemplo, en el momento en el que Benvenuto, aparte de la obra, pues enseña, hay una necesidad de salir al contexto y empezar a, a generar más vínculos, ¿verdad? Entonces, un poquito de eso, no sé cómo lo ven. Con relación a lo del arte indígenas es, es precisamente lo que comentaba al inicio, Creo que no es bueno decir que hay un arte indígena, porque es categorizarlo. Es decir, creo que no es bueno decir que hay, porque entonces habría que hablar también de, o sea, hay que cuestionar el arte feminista, hay que cuestionar el arte islam, hay que es cuestionar el arte negro, hay que cuestionar todas las categorías del arte que podríamos catalogar. Y entonces yo creo que ya caeríamos en la modernidad otra vez, ¿verdad? En esa necesidad de querer categorizarlo todo. Más bien creo que sí es importante analizar la obra porque es eh, necesariamente, bueno, en, en el caso de, de Benvenuto y el mío, digamos que a través de la obra sí eh, reflexionamos complejidades de los, de los contextos, de los lugares, pero en el caso de Ángel no, o sea, Ángel es de Comalapa, trabaja con su comunidad, pero su obra no reflex, no es decir, directamente sí y no, pero no toda la obra, es decir, eso no es lo importante, creo yo. No es, no, lo importante no es categorizar que si hay arte indígena o que si no hay indígena sino que lo importante es pienso yo eh, pensar o repensar por qué siguen existiendo esas diferencias y por qué todavía nos confrontan y por qué todavía eh, nos, nos ponen eh, eh, en contradicción. verdad Eso por un lado, y por otro lado hay una, una teoría física que es la, se llama la teoría de la incertidumbre, y es un poco de la física cuántica. ¿verdad? Entonces, es, para hacer el resumen es si... Digamos, he hecho un recorrido y yo voy y regreso, el regresar es más corto que el ir, aunque sea la misma distancia, ¿verdad? O sea, aunque, sea, aunque, aunque medirlo sea la misma distancia, pero en esa teoría es, eh, significa que regresar es, es, es más corto. Yo creo que me, cuanto nos acercamos más a un contexto o a un lugar, el regresar es más fácil, ¿verdad? Entonces que es, es un poco lo que, lo que plantea también eh, a través de una mediación cultural, ¿verdad? No como definir una identidad o una categoría, sino cómo mediamos ese pensamiento, ese lugar, ir y regresar Que ir y regresar ya no sea tan largo, por, por lo menos para nosotros como guatemaltecos Para mí ya no es tan largo ir a Cobán o a San Juan Chamelco o a, o a, a San Pedro de la Laguna o a Comalapa No es largo ir ahí y tener interacción con la comunidad, porque puedo hablar por teléfono o porque puedo meterme a internet y mandar un correo con mi familia de allá, o porque puedo mandar en, porque nos tenemos en Facebook conectados y nos vemos lo que estamos haciendo, o sea, yo pienso que va más allá de eso. Sí, había una cuestión que me parecía importante precisar sobre la cuestión de la identidad durante los 80 hubo todo un trabajo de recuperar la identidad. Y yo creo que en este momento lo que hay es un trabajo de deconstruir la idea de identidad. Porque la identidad se ha mostrado como una cárcel. Tanto en el ámbito de, digamos, de, lo, que podría, de lo que tú has citado, ¿no? de, de ámbitos como el feminismo o lo negro, etc. Se han convertido en una especie de... Eh, pequeñas trampas. Mientras había un momento de liberación, eh, la propia identidad se convierte luego en una etiqueta que, que encierra. Y en relación, y eso yo creo que ha sido un, un proceso no circunscrito únicamente a Guatemala, sino en general se ha ido dando en muchos lugares y que tiene que ver con, eh, también con los modos de utilización de lo simbólico que ha hecho el turismo. El turismo. El turismo como fenómeno global, que por eso, la, por eso la ONU declara el arte naif como patrimonio de la humanidad, como un arte... Esa, eso es encerrar, o sea, considerar que una tradición, supuestamente tradición, que no es una tradición, sino que es algo muy reciente, las tradiciones hay que también deconstruirlas de alguna forma, porque muchas veces lo que pensamos que es milenario resulta que tiene solo 30 o 50 años, ¿no? o como mucho, un poco más, y que responde no tanto a un movimiento eh, popular, sino a cuestiones coyunturales, eh, locales, puntuales, y que de repente se transforman en algo como tradición, es decir, las, no hay nada más falso que las, la idea de tradición. Y el turismo, de alguna forma, ha ido... Eh, cosificando en todo el mundo eh, toda una serie de manifestaciones supuestamente populares. Eso ha pasado en Europa, ha pasado en África, pasa aquí. Es decir, el turismo, y esto era una, una, una, un aspecto que hablaba, por ejemplo, con Rogelio López Cuenca hace unos días, que él eh, es de, de Nerja, de la Costa del Sol, donde en los años 50-60 empieza un turismo eh, masivo, y... Los eh, artesanos, de alguna forma, lo que estaban es creando productos que tenían un de, determinado tipo de imagen, que no eran tradicionales, sino que ellos pensaban que era lo que esperaba el turista. Es decir, que hay un, con el turismo se produce toda una serie de juegos de espejos, que el turismo en un sentido amplio, que al final acaba siendo un unos modos de distorsión y de creación de nuevas imágenes. La, eh, no sé qué pensáis de esa transformación de alguna manera de la artesanía popular en souvenir, que es un fenómeno yo creo que en alguna ocasión he, hemos hablado de esto con benvenuto, pero esto me parece una, un aspecto muy importante para poder analizar esos modos de cultura popular que acaban luego constituyendo identidades, ¿no? identidades luego un tanto eh, falsas, aunque sean compartidas. Sí, es eh, súper difícil. En, en Comalapa ahorita iniciamos un ciclo de cine en donde estamos presentando películas iraní y coreana, que creo que son las películas que que nos hace súper accesible nosotros adentrarnos a ellos. Uno, por las locaciones en que se dan las películas, que uno dice, ese pareciera como fueran los callejones de Comalapa y cosas así, ¿verdad? Y donde también en esas películas se borran, de cierta manera, el, esas sectorizaciones de, de ser mujer, de, de ser hombre o, o de ser niño, cosa que creo que en la cultura Indígena maya, no existe eso, o sea, no existe eso del sector de la niñez, el sector de la juventud, el sector de la mujer, el sector etcétera, etcétera. va. Por ahí estamos teniendo un poco cuidado con eso. Sí, ah, acá. Esta va a ser la última acá. Bueno, vienen muchas preguntas a mi cabeza, pero voy a tratar de resumir algunas de que fueron surgiendo mientras escuchaba la participación de ustedes. Eh, evidentemente, hay una inserción de artistas como, como ustedes en, en la escena del arte de Guatemala, en la escena de, del arte de la región centroamericana. Ha habido... Un proceso en el, eh, en el cual ustedes se han puesto a tono ¿no? Con los lenguajes del arte contemporáneo Y se ha dado dentro, del mismo, dentro de la misma escena del arte contemporáneo Un proceso también eh, de legitimación simbólica ¿no? Que no sé eh, si esté de acuerdo con Santi eh, En que sea culpa del turismo ¿no? Porque me pregunto si dentro del mismo sistema del arte Podemos abstraernos o desentendernos de esas trampas de exotización ¿no? de, de, de la, del mismo arte contemporáneo y cómo esas, esas prácticas de exotización del arte contemporáneo eh, están muy también empare, emparentadas por este proceso de legitimación del cual, al cual hacía referencia anteriormente. Esta, esta legitimación simbólica que contrasta en la realidad cotidiana, ¿no? con una gran impunidad, desigualdades de clase social, una pobreza extrema y analfabetismo ¿no? en las comunidades indígenas. Entonces, mi, mi pregunta va pues para, para ustedes, cómo ustedes eh, viven ¿no? esa, esa doble situación, digamos de por un lado estar en un, en, eh, en, en un proceso ¿no? de una de, de una legitimación de su trabajo intelectual y de sus aportes Y este contraste con, con una realidad cotidiana ¿no? Donde, donde es, esas desigualdades son muy evidentes ahí estamos Yo creo que si alguien conoce de mi pueblo, ¿verdad? que es un pueblo de San Pedro Pero existe dos, ¿verdad? San Pedro abajo y San Pedro arriba ¿verdad? Eso... Es más por, por, por culpa del turismo, ¿verdad? ¿Ya? Mucha gente cuando llegan a, a, a San Pedro, casi todos mis amigos llegan a San Pedro, solo llegan a San Pedro abajo, donde, donde está todo, sí, toda la fiesta, ¿ya? Y, y, y no llegan a San Pedro donde, donde yo vivo, así, en la casa, ¿verdad? ¿Ya? Eso, esas dos cosas que sí, eso también me hace o sea sufrir, ¿verdad? ¿Ya? ¿Ya? Porque me dicen, digamos así que cuando llego en la ciudad, me dice, es que, yo, es que yo fui en San Pedro, ¿verdad? pero ¿dónde fuiste? Allí, ¿va? donde llevan los turistas, donde llegan los, los gringos, así, los, los eh, como dicen, los hippies, ¿verdad? Y, yeah. Entonces, eso, eso, eso me hace maduro, ¿sía? por eso yo, yo hablo de, digamos, de, de, de las dos polaridades, ¿verdad? ¿Ya, ya. Y, y además también que, es que vivo en el centro de la ciudad, ¿verdad? pero pienso, cuando pienso, siento como que estoy allá, ¿verdad? Y cuando estoy allá, siento que estoy en la ciudad, ¿verdad? Entonces esas cosas también es es, es, es, es duro, ¿verdad? ¿verdad? Pero, pero esto, como digo, eso nos hace ser como, como somos, ¿verdad? ¿ya? Y sí, también hay que… la preparación sí es, es, es muy importante, ¿verdad? ¿ya? Sí, porque siempre nos dicen así como que los de por ahí, ¿verdad? Los de por ahí, que sí, somos de por ahí, ¿verdad? Sí, en cuestión de turismo, me recuerdo un, un caso que, que tuvimos en Comalapa. Eh, nos convocaron un, un comité de turismo para abrir un, un pequeño espacio y poner nuestro trabajo. Resulta que cuando llegó el grupo de, de turistas, pasaron en nuestro espacio y pasaron corriendo. <risa> Porque no les interesó el trabajo que, que teníamos. Y, y bueno pues, eh, ni modo, son cosas que pasan. Y en cuanto a, a, a cómo de alguna manera se volvió consumo turístico, yo creo que son las trampas que también, no solo como, como artistas indígenas, sino que también pasa en cualquier latitud. ¿verdad? Las trampas del arte también hay trampas. Entonces, yo creo que Solo hay que ahí, sin manejarse de la mejor manera. Solo con, para Adán, yo pienso que es lo mismo que cualquier artista. O sea, digamos, eh, se sensibiliza o no ante la pobreza de un lugar, ¿verdad? Es decir, tú, tú pues un artista contemporáneo de Honduras, igual en, en, en Honduras hay mucha pobreza. O sea, claro, en una comunidad indígena, quizás haya, haya más pero o tal vez no verdad es decir en el oriente de guatemala hay más desnutrición que en occidente por decirte algo verdad y ahí es menos digamos comunidades eh, mayas o, o indígenas precisamente verdad entonces yo creo que tiene más, más que ver con, con, con pues eso o sea es producir arte arte contemporáneo y, y, y claro que venir de un lugar te contextualiza pero yo admiro a, a un amigo, ¿verdad? Un amigo, Manuel, ¿verdad? Eh, en Guatemala, ser pobre, indígena y gay, eso es doble, ¿verdad? Y, y por eso yo admiro a, a Manuel, ese es cuatazo, Porque sí, ese es, tal vez es mi especie de Nahual, ¿verdad? Manuel, ¿verdad? la Manuelita. Bueno, en cuanto a pobreza, creo que… Generalmente te miden por lo que tenés o, o en el aspecto económico. Creo que si va por esas vías, creo que también estamos en desventaja, pero si vamos en cuestiones de conocimiento, creo que no tan somos pobres. Bueno.